Un grande abrazo. Igualmente, Andrés, un gran abrazo, muy buenas noches a toda nuestra teleaudiencia que sigue fielmente domingo a domingo este programa de análisis de la geopolítica global. Esta semana hemos estado ocupados siguiendo eh, las elecciones en intermedias en los Estados Unidos. Hasta el día de hoy, hasta este momento, no hay aún resultados claros. Esperaremos todavía unas horas para saber cuál ha sido el desenlace de esta elección para renovar la Cámara de Senadores y de Representantes en, eh, en el Imperio Norteamericano. Juan Ramón, yo como estoy fuera de Bolivia, sigo el acontecer de Bolivia como si fueran noticias internacionales. Así que obviamente que me llamó mucho la atención y me llama la atención la situación que se está viviendo en Santa Cruz y te comento antes de meternos en la arena internacional vamos a estar hablando de, de la OTAN un buen rato en el programa de hoy que encontré en las redes la primera declaración sensata de Carlos Valverde te invito a que la compartamos a ver qué te parece señores lo que lo eligieron no se arrepientan, simplemente chúpensela. No va a quedar piedra sobre piedra en Santa Cruz después de que pase Luis Fernando Camacho por aquí. Acuérdense lo que le estoy diciendo. Camacho está destruyendo la gobernación. No respeta la jerarquía del cargo, no respeta la institucionalidad, no respeta la independencia de poderes, no respeta absolutamente nada. Y encima de eso no trabaja. Carlos Valverde contra el gobernador y golpista del 19 de Camacho. Más allá de la ironía que yo hacía al inicio, Juan Ramón, me llama la atención ver eh, muchas similitudes entre las estrategias violentas de la de estos sectores de la derecha cruceña con lo que vi de los bolsonaristas en Brasil. Recordemos que Santa Cruz de la Sierra tiene una gran frontera con la República Federativa de Brasil y vivimos en un mundo hiperconectado, pero estas manifestaciones de ultraderecha antidemocráticas que veía en Brasil, de alguna manera cuando veo las imágenes de Santa Cruz me traen a la cabeza lo mismo y claro, la declaración de Valverde evidencia eh, obviamente una interna que están atravesando esos poderes en Santa Cruz y por eso era mi ironía del inicio de la primera declaración sensata de Carlos Valverde ¿Vos cómo la ves? Sí, yo creo que en Camacho no es el único responsable de la catástrofe que está ocurriendo en el departamento de Santa Cruz. Eh, atribuirle a Camacho la responsabilidad por estos dos años de una gestión pésima de efectivamente el desmantelamiento institucional de la, de la gobernación creo que sería una verdad a medias. Este año eh, hemos asistido al... ...al descubrimiento de una gran falacia, Andrés, de una gran mentira... ...que se ha, que, que se ha ido sosteniendo a lo largo de las, de las últimas tres o cuatro décadas... ...y eso tiene que ver con la famosa institucionalidad cruceña... ...en verdad la institucionalidad cruceña simplemente ha sido parte del relato... ...para otorgarle legitimidad a su hegemonía económica y obviamente a su relativo poder político, pero de la institucionalidad cruceña prácticamente no queda nada, se ha hecho astillas, y te voy a recordar simplemente cuatro hechos capitales. El primero es precisamente la corrupción descomunal dirigida por Camacho en la gobernación, la primera, eh, el, la primera eh, diríamos, prueba de esa de aurea esa de la institucionalidad cruceña. Segundo, la corrupción espantosa dirigida desde las principales autoridades del municipio de Santa Cruz, que hoy día tiene como expresión el encarcelamiento de la exalcaldesa Sosa en la ciudad de Santa Cruz. Esta trama del uso de, la, de, de, de los recursos públicos prestando a la gente El suicidio del esposo de la señora Sosa Que eh, abre a, a, a un conjunto de interrogantes La corrupción en la universidad Y la corrupción espantosa en las cooperativas Es decir, toda la arquitectura Aparentemente institucional de Santa Cruz Se ha desplomado y por delante, hoy día, es este, viene esta marea de violencia, de provocación y el intento de reeditar el golpe de Estado del año 2019. De la institucionalidad cruceña, si hay algo que todavía está de pie, es la impostura de la Iglesia. Y la Iglesia, obviamente, con, su, con sus feligreses eh, y con sus narrativas, con sus discursos de, to de todos los fines de semana, todavía mantiene esta, uh, esta pirámide de cristal. ¿En qué momento se viene todo abajo? Eso está por verse en los próximos años. Bueno, vamos a ver cómo, espero que tenga una finalización. Espero que en las próximas horas haya una finalización para esta situación que vive el Departamento de Santa Cruz de la Sierra y obviamente toda Bolivia. Vi algunos en Twitter, no faltó alguna foto de un pasaporte supuesto de Santa Cruz de la Sierra. No sé si quieren instalar de nuevo alguna idea independentista ahí en el seno de la sociedad boliviana. También me llamó la atención una foto de Rómulo Calvo con líderes evangélicos. De nuevo, el link es hacia la fuert el fuerte vínculo que hay entre el poder evangélico y Jair Bolsonaro... En Brasil, así que yo por lo menos sí veo ahí toda una articulación de esta ultraderecha. La semana pasada veíamos la situación de Perú. Hay ahí como un triángulo de insurgencia ultraderechista muy fuerte y esperemos que en el caso de Bolivia no pase a mayores. Y yo espero, Juan Ramón, que esta huelga de alguna manera voy a hacer un análisis un poco osado. Tal vez hay que trabajarlo con más detalle pero que no tenga nada que ver con la explotación del litio. Eh, dejo ese, ese, esa reflexión un poco aislada por ahí Pero me parece que hay intereses demasiado grandes en torno al litio En Argentina, Bolivia y Chile Y eso lleva a que estos poderes tan vinculados siempre a Washington Estén con buenos instrumentos para generar procesos de desestabilización Creo que en próximos programas podemos hablar de la situación de la República Argentina Que realmente también es de mucha inestabilidad Y hay algunos factores ahí en juego muy interesantes. Así que, bueno, eh, ponemos un puntito acá, si no hay ningún comentario más allá en La Paz sobre el tema Santa Cruz y hablamos en un ratito de la OTAN. No, me parece bien, solamente el último apunte sobre este tema. Yo creo que hay esta concurrencia de dos fenómenos que están bastante claros. Esta caída de la, uh, de la supuesta institucionalidad cruceña y que insisto es simplemente parte del simulacro para sostener la legitimidad del poder regional de las élites las logias empresarios que eluden pagar impuestos y que se apropian ilegalmente de tierras pero también hay que eh, reconocer la emergencia y este es el fenómeno que creo fundamental la emergencia de una fuerza popular nacional, indígena, sindical, en Santa Cruz, que ha dicho basta al abuso, la prepotencia, el racismo, ¿no es cierto?, en la ciudad y basta la violencia de los grupos criminales que están organizados por la Unión Juvenil Cruceñista. Y no creo que eh, haya un repliegue táctico de parte de la gobernación y del Comité Cívico, entre tanto, eh, las redes que sostienen esta provocación eh, provienen, como tú has dicho, innegablemente desde Washington. No cesa el ataque eh, norteamericano, la desestabilización, porque forma parte de lo que se ha venido a llamar la estrategia de guerra perpetua. Eh, este, esto que eh, investigadores hoy día llaman la guerra híbrida. Esto parte de este complejo beligerante que tiene hoy día su punta de lanza en la Unión Juvenil, en el Comité Cívico y en la dirección política de Camacho. Un comentario más antes de ir al corte, Juan Ramón. Esta semana que pasó hubo una reunión de Bolsonaro con la cúpula militar eh, y después de Brasil, obviamente. Después de eso, los militares hicieron una declaración, que yo quisiera aprovechar para leerla, tal como la publicó el portal de O Globo desde Brasil. Fíjate porque los militares se terminan de reunir con Bolsonaro, salen y declaran. Y de alguna manera voy a hacer un link a lo que sucede en Santa Cruz, porque me parece que en el fondo de todo también hay una apelación a que estos sectores eh, levantados en armas, iba a decir, levantados en armas prácticamente, porque ya vi ahí que utilizaban algún armamento casero para enfrentarse a la policía. Pero bueno, esto se, eh, dicen los militares de Brasil. La construcción de una verdadera democracia presupone el culto a la tolerancia, al orden y a la paz social. Los jefes del ejército de Brasil, la marina y la aeronáutica divulgaron una nota reafirmando el compromiso con la armonía política y social, defendiendo la libertad de manifestación y, cri y criticando... Excesos en los actos de los seguidores de Bolsonaro. Me parece un dato interesante y un poco lo que venimos manejando en la agenda de Coordenada Sur, de que hay un problema en nuestras derechas y ultraderechas en no respetar la voluntad de, la, de las mayorías. Y Yo creo que ahí, ahí, ahí está y podemos marcar el origen de gran parte de todos estos conflictos y que de alguna manera la ultradere nuestra ultraderecha continental va a tener que aprender a de alguna manera, o aceptar los resultados y las voluntades mayoritarias de nuestros pueblos. Mientras esto no suceda, me parece, a, me parece a mí, tendremos estos graves problemas institucionales, como estamos viendo en Bolivia, como estamos viendo en Brasil, como estamos viendo en Argentina, donde le pusieron una pistola en la cabeza a nuestra, vice, a nuestra vicepresidenta, como veíamos la semana pasada que está sucediendo en Perú. Les invito a hacer un corte y a la vuelta vamos a hablar de la OTAN. Un tema que te interesa mucho, Juan Ramón, que nos interesa a todos quienes seguimos la geopolítica y que también es un polo de poder que está impulsando una desestabilización muy fuerte, ya no a nivel suramericano, sino global. Ya regresamos. Segundo bloque en esta coordenada sur. Y habíamos dicho que ahora nos vamos a adentrar en el submundo de la OTAN, la alianza militar que conforman Estados Unidos y algunas potencias europeas. Hace un par de meses, hace tres meses, habíamos hablado aquí en el programa sobre una reunión muy importante que se produjo esta organización militar en Madrid, la capital de España. Vamos a recordar algo de lo que se hablaba allí. que es lo novedoso? La instalación de China como una nueva amenaza. Vamos a ver cómo lo reportaba la televisión estatal de Alemania, que es un país que forma parte de la OTAN. La primera ministra sueca, Magdalena Andersson, llega a la cumbre de la OTAN. Si todo sale según el plan, su país, junto a Finlandia, pondrá pronto fin a décadas de neutralidad para convertirse ambos en miembros de la alianza militar. En esta cumbre, la alianza va a dar la bienvenida a Finlandia y Suecia. Una solicitud de adhesión histórica. Su decisión de abandonar la neutralidad y la tradición de neutralidad para unirse a la OTAN nos hará más fuertes y seguros, y hará también más fuerte a la OTAN. La cumbre se produce en el contexto de la guerra de Rusia en Ucrania, que ha obligado a la OTAN a replantearse su misión. Nos enfrentamos a un cambio radical en nuestro entorno de seguridad mientras aumenta la competencia estratégica en todo el mundo. Por eso hoy los líderes han respaldado el nuevo concepto estratégico de la OTAN. La OTAN prometió que no le dará la espalda a Kiev. Zelensky ha dicho que Ucrania depende de nuestro respaldo continuo. Nuestro mensaje es claro. Ucrania podrá contar siempre con nosotros. Washington ya ha dicho que aumentará su presencia militar en Europa, incluyendo una guarnición permanente en Polonia. La gran novedad de este concepto de este nuevo concepto estratégico firmado hoy en, en Madrid es eh, precisamente la amenaza rusa, que eh, ahora puede parecer una opiedad, pero desde luego que no lo es. Eh, el, el, el firmado hace 10 años en Lisboa eh, establecía que Rusia era un aliado estratégico. Incluso el presidente ruso de entonces, Dmitry Medvedev, fue invitado a aquella cumbre en Lisboa, eh, lo que da muestra de cómo ha cambiado el mundo desde entonces. Eh, otro de los puntos... Destacados ...de este nuevo concepto es el de China... ...que aparece por primera vez en, en este documento... Que, ...un documento que recordemos eh, marcará las directrices... ...de la alianza en los próximos diez años... Eh, ...China eh, aparece como un país... Eh, en el ...que busca una creciente influencia... ...en varios puntos del mundo... Eh, ...además le acusan de llevar una estrategia militar opaca... Eh, ...de todas maneras la OTAN no descarta... Eh, ...llegar a algún tipo de acuerdo con Pekín... Eh, ...China aparece, o China se muestra como eh, desafío... como como reto, mientras Rusia es la amenaza. Pía. China, Juan Ramón, prácticamente como una amenaza. Decía el secretario general de la OTAN que hay nuevas competencias estratégicas. A mí me parece que todo esto es una gran guerra por el comercio, pero todos están armados con bombas atómicas, por eso el tema nos interesa tanto en todo el mundo. Un datito más antes de que, de que nos metamos ya en la charla con un invitado especial que tenemos en la emisión de hoy. Una breve referencia de la corresponsal de Telesur en Pekín, la capital de China. Pues efectivamente las sanciones unilaterales aplicadas por Estados Unidos y sus aliados contra Rusia por la operación militar especial en Ucrania podrían tener un efecto boomerang y regresarle a Washington. Y es que Moscú está ahora girando hacia China, un vecino rico con el cual no siempre ha tenido las mejores relaciones, pero que ahora se han acercado cada vez más, sobre todo teniendo en cuenta la creciente agresividad estadounidense contra a los dos países y también se acercan ante la posibilidad y la experiencia, pues China ve eh, la situación de Rusia como un retrato de lo que podría pasarle en caso de desafiar los intereses geoestratégicos estadounidenses. Ahí está, me parece, Juan Ramón, que estamos al borde de una gran guerra mundial. No Había esta semana, estábamos repasando con Juan Ramón fuera... Fuera del programa, un texto de Rafael Pop, muy bueno, a propósito lo recomendamos, de, de lo que significa China y de la amenaza, cómo, qué significa China para las potencias occidentales en este momento de la humanidad. Sí, eh, no sé si eh, nuestros eh, televidentes eh, están tomando conciencia de una suerte de giro geopolítico copernicano. ¿No? Ya Ignacio Ramonet nos había advertido que con este conflicto eh, Rusia-Ucrania eh, estábamos transitando a una nueva era geopolítica. Y este es el tema que nos trae hoy eh, invitado a Sergio Rodríguez, eh, quien junto a Jorge Elbaum, un, un, un analista argentino, Jorge Rodríguez, eh, Sergio Rodríguez es venezolano, eh, es, han escrito un texto que hoy día está, uh, está siendo leído con mucha atención en nuestra región, que se llama La OTAN contra el mundo, el conflicto en Ucrania como expresión de cambio de época, que es la hipótesis que también sostiene Ramonet, eh, de la misma manera como algunos otros eh, autores. Eh, le damos la bienvenida a, a Sergio Rodríguez, él está en Caracas, Venezuela, él es un especialista en el análisis, en el estudio de las relaciones internacionales, es profesor del Centro de Estudios Globales de la Universidad de Shanghái. Eh, además eh, es un escritor prolífico, tiene más de 10 eh, libros, este es el último, La OTAN contra Rusia, tiene uno anterior sobre imperialismo pandémico que analiza eh, las consecuencias de la pandemia en el mundo, pero eh, está dedicado íntegramente al análisis de estas mutaciones, de estos cambios, de esas transformaciones globales que se están produciendo a raíz de... La, del declive, de la crisis del capitalismo global, la pérdida de hegemonía de Occidente. Por lo tanto, le damos la bienvenida a, a, a Sergio a este programa, Coordenada Sur, que se encarga de, de eh, promover el interés eh, por la geopolítica global. Muy buenas noches, querido, eh, querido Sergio, y quisiéramos que... Eh, Brevemente, nos expliques en qué consiste este importantísimo aporte desde la geopolítica global eh, a la realidad contemporánea. ¿En qué, ¿Cuál es el contenido más eh, importante de tu libro La OTAN contra el mundo? Gracias, Juan Ramón. Saludos. Gracias por la invitación. Gracias, Andrés. Eh, muchas gracias por darme la oportunidad de conversar con ustedes, conversar con eh, las personas que nos escuchan, que nos ven en todas las latitudes de nuestra América. Mira, el, el, el libro hay que verlo a partir de la, del título y el subtítulo, porque ahí estamos planteando dos variables. Una primera variable que, tiene, que dice, se llama el libro, se llama la OTAN contra el mundo. O sea, el libro no se llama Rusia contra Ucrania, el libro no se llama eh, la OTAN contra Rusia, el libro se llama la OTAN contra el mundo. O sea, ahí nosotros estamos planteando una hipótesis en el sentido que la política expansionista de la OTAN, que en este caso se manifiesta como, como la política de expansión hacia el este de Europa, no es solo eso. Nosotros hemos visto cómo la OTAN ha creado en el Pacífico, en el, en, en el Asia-Pacífico, el Tratado AUKUS, o sea, la Alianza de Australia, el Reino Unido y Estados Unidos contra China, pero también aquí en nuestra América, en América Latina, eh, la OTAN eh, tiene como, como portaaviones a Colombia, hay siete, hay nueve bases militares eh, de Estados Unidos, eh, hay, hay acuerdos de Colombia con la OTAN que significa eh, intercambio de experiencia, eh, dotación de armamento... Eh, etcétera. Y, y hay información de que esta, esta práctica de la OTAN en Colombia se quiere replicar en Uruguay, se, quieren, se quiere establecer una base militar eh, de Estados Unidos eh, con Uruguay, lo cual, eh, en Uruguay, lo cual es sumamente peligroso porque va a establecer eh, una, un eje estratégico en el Atlántico Sur, Malvinas-Montevideo, que amenaza totalmente de la parte sur oriental de nuestra región y que tiene una clara, un claro objetivo de tener impacto eh, en, el, en la Antártida, donde en, mil, en el año 2041 se debe firmar un nuevo tratado antártico porque es el que se firmó en 1941 por 100 años. De manera que cuando nosotros decimos la OTAN contra el mundo, nos queremos extender... Más allá del conflicto que está ocurriendo eh, en Ucrania desde hace 2000, desde el año 2014, ojo, nosotros decimos que el conflicto no empezó, como dice la mayoría de, de, de las opiniones de analistas, que empezó en febrero del, del 2022, nosotros creemos que el conflicto empezó en, en febrero del 2014 cuando se dio el golpe de Estado en Ucrania, que desencadenó eh, esta guerra que significó desde 2014 hasta el 2022 el, el genocidio, la muerte de alrededor de 14.000 ucranianos eh, ruso-hablantes. Ruso y la segunda, la, el, el subtítulo del libro, dice el conflicto de Ucrania como cambio de época. Y eso tiene que ver también con que eh, uno tiene que analizar los temas internacionales, y en particular aquellos que tienen una incidencia bélica, una incidencia de los factores militares, en tres planos, en el plano táctico, en el plano operativo y en el plano estratégico. Y muchas veces los analistas se quedan en el plano táctico, en la observación de los hechos, eh, en el conflicto inmediato, en el campo de batalla, pero no, no observa los cambios estratégicos que están ocurriendo. A ver, eh, Rusia produjo en, los primeros, en las primeras dos semanas, la última de febrero y la primera de marzo, una operación envolvente en el norte, este, sureste y sur de Ucrania. Esta operación Ustedes han visto que eh, A partir del 1 de abril Se comenzó a retirar de ciertos territorios Cada una de estas retiradas eh, Occidente Las ha planteado como victorias Incluyendo esta última que se produjo hace dos días En Gerson, en el sur la ha planteado con, como victoria. Pero No hay ningún muerto No hay ningún herido No hay ningún armamento eh, destruido Es una retirada y los que saben de temas militares saben que la retirada es una forma de acción combativa que incluso se, se estudia y se, se estudia en las academias militares como una forma de acción combativa. No es la huida de Estados Unidos de Vietnam, no es la huida de la propia Rusia de Afganistán, ni es la huida de, de Estados Unidos de Afganistán. Es una retirada ordenada en la cual 115 mil ciudadanos civiles fueron eh, retirado y 20.000 militares fueron retirados sin ninguna baja eh, a ocupar una posición defensiva mucho, más, eh, mucho mejor acondicionada y en mejores condiciones en la, margen izquierda, eh, en la margen izquierda del río Dnieper. Entonces, pero todo esto, si, si Moscú hubiera tomado Kiev en la primera semana de, de combate, lo cual fue, era perfectamente eh, fácil. Llegaron a, a, a las cercanías de Kiev eh, en los primeros días con un ejército bastante eh, numeroso, muy, muy bien eh, organizado y, y dotado militarmente. Y sin embargo, el 1 de abril se retiraron sin combatir, como se retiraron después de Kharkov, también sin combatir, eh, y como se retiraron ahora de, eh, de, de, de Gerson eh, sin combatir. Pero todo esto ha estado... Ha estado, eh, ha significado una serie de transformaciones. La situación en Europa no es la misma, es una situación crítica en términos económicos. Han caído dos veces el gobierno de Gran Bretaña, el gobierno de Italia, esa señora eh, que apareció en el video con el cual empezó el, el programa, la primera ministra de Suecia ya no es primera ministra de Suecia, cayó el gobierno de Bulgaria, cayó el gobierno de Eslovaquia. O sea, está, está viendo repercusiones políticas al interior de Europa. Y esas repercusiones políticas están teniendo una incidencia que se va a seguir manifestando con el tiempo y creo yo también que va a tener incidencia en invierno. Pero cuando uno lo analiza todavía en términos mucho más amplios, en términos globales, uno se da cuenta que Estados Unidos no pudo construir la alianza que quería. Países tan importantes como Turquía, como India, como Pakistán, como Egipto, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes se han negado a aplicar sanciones a Rusia y por el contrario, siguen negociando, siguen teniendo relaciones e incluso se han ido incorporando o han solicitado su incorporación a los mecanismos eh, eh, políticos y económicos que se están desarrollando en el espacio euroasiático. Eh, incluso en los BRICS, hay, una, hay, una, hay, hay hasta 11 países que han solicitado la incorporación a los BRICS, hay países que han solicitado la incorporación a la Organización de Cooperación de Shanghai, a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Es decir, el, el, el mundo que se está construyendo en el espacio euroasiático eh, es un mundo distinto del mundo que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial en el espacio noratlántico. Esa es la contradicción principal del momento y eso es lo que nosotros tratamos de mostrar en nuestro libro. Sergio, esta, esta última semana mencionábamos una, una nota, una columna de Rafael Pop, el periodista catalán, eh, y él, él destacaba los movimientos militares de Estados Unidos cerca de China, ¿no? Como actos de provocación, hemos, hemos eh, explicado cómo fue una provocación hacia Moscú, esta idea de incluir a la OTAN, eh, a Ucrania en la OTAN, y cómo eso generó la reacción de Rusia, que ya venía diciendo que no quería que se metan, de alguna manera dicho, en su patio trasero, en su zona de influencia. Estados Unidos no tomó nota de eso. Ahora parece lanzar una provocación similar a China. ¿Hasta dónde pretende llegar? ¿Estamos en un riesgo de una conflagración mundial y atómica cercana? Eh, ¿Estamos en una situación más delicada de la que vemos? ¿Cómo, cómo analizas este contexto global en torno a estos grandes conflictos? Bueno, efectivamente estamos en una situación muy crítica. Eh, mientras exista mientras existe Estados Unidos, mientras existe el imperialismo, mientras existe el capitalismo y mientras existan las armas nucleares, estamos en una situación crítica. Haya o no haya conflicto visiblemente abierto, eh, siempre eh, existe un peligro. Lo primero que yo diría es que no podemos establecer un paralelo entre la forma de actuar de Rusia y la forma de actuar de China. China es un país con, con una tradición cultural milenaria eh, de oriente, una, donde hay un pensamiento filosófico propio, y Rusia es un país occidental, tiene un comportamiento en ese sentido eh, distinto y por tanto tiene una respuesta, eh, va a tener una respuesta distinta. Eh, una de las cosas más importantes eh, en que difiere Occidente de, de China y que creo yo que es la base fundamental sobre la cual existe la incomprensión nuestra hacia China, es el tema del tiempo, el tiempo entendido en términos filosóficos, porque para nosotros los occidentales el tiempo es finito, el tiempo termina con nuestra propia vida, en cambio en China el tiempo es infinito, el tiempo tiene continuidad en los descendientes, y eso es lo que le permite trazar objetivos de, de largo plazo, que se traducen en la famosa paciencia china entonces la forma de actuar la forma de actuar de China eh, frente al conflicto de Taiwán frente a la situación de Taiwán es, es, es distinta pero además es distinto el contexto porque eh, en Ucrania eh, es un, un país distinto y China y Taiwán no es un país distinto Taiwán es parte es parte de China fue parte de China ha sido a través de la historia parte de China y eh, para China el tema de Taiwán es un tema de reunificación nacional, no es un conflicto internacional, es un conflicto interno, que, que lo van a resolver como, como conflicto interno. Ahora, eh, efectivamente estamos en una situación crítica, eh, la situación económica en Estados Unidos no es buena, todo lo contrario de los años 80 del siglo pasado, hay una situación muy crítica en la economía de Estados Unidos que solamente ha podido ser ocultada porque tiene la maquinita de fabricar los dólares, y en ese sentido, eh, eso tapa cualquier tipo de crisis. Pero la situación económica en Estados Unidos eh, es muy crítica. Estados Unidos prácticamente ya no tiene industria. Estados Unidos hoy es importador de productos estadounidenses que se producen, se producen fuera de su territorio. Y la única manera que creen ellos que pueden solventar esta situación es eh, desarrollando su principal industria, su principal industria es la industria de armamento. Por eso necesitan generar conflicto o generar guerras o al menos generar conflictos que incentiven y estimulen la compra, la compra de armamento porque ven esta, esta posibilidad como una vía de eh, superar eh, la crisis económica que tiene. Entonces, eh, eh, mientras, mientras este conflicto se manifestaba contra los países del sur, contra países de América Latina, de África incluso de Asia, eh, no había problema porque no había manera de, de, de, de contrarrestar pero cuando se enfrentan a Rusia y a China dos potencias, cambia la correlación de fuerza, se está enfrentando, a, a, a, en el caso de China, a una economía muy poderosa, en el caso de Rusia, eh, a, a un país con un desarrollo militar superior al de Estados Unidos, y eh, hay, hay un tema, Andrés, que es, para mí es el clave en el análisis de la última parte de tu pregunta, que tiene que ver con que si va a haber o no va a haber guerra nuclear, yo no creo que haya por una razón muy, muy simple, que es que China y sobre todo Rusia han desarrollado los misiles hipersónicos. Y los misiles hipersónicos han cambiado totalmente el curso del análisis estratégico de la guerra, porque Occidente no tiene ni va a tener por lo menos en 10 años, ni siquiera Estados Unidos, por lo menos en 10 años la posibilidad de desarrollar una tecnología que impida eh, eh, contrarrestar a, a, a los misiles hipersónicos. Y los misiles hipersónicos significan que París puede ser destruido en 204, eh, eh, después que se lanza el misil en 204 segundos, Londres en 212 segundos y Nueva York en 504 segundos. Y no hay manera de contrarrestarlo. Son misiles que vuelan a 11 match, es decir, 11 veces la velocidad del sonido. E incluso recientemente leí, pero no lo he comprobado, que ya Rusia ha desarrollado eh, misiles que vuelan 27 match. Eh, estamos hablando de más de 25.000 kilómetros por segundo, o es sea, una cosa insólita, eh, perdón, por minuto, una cosa que, que es, es realmente insólita y que además eh, no tienen una trayectoria fija, tienen un, eh, tiene un auto guiado, de manera que ante cualquier manifestación eh, de, de, de ataque se puede eh, cambiar la trayectoria. Entonces... Esa, esa, esa posibilidad de que Occidente sea destruido totalmente las principales ciudades, las principales eh, eh, unidades militares, los primeros cinco minutos de combate, yo creo que inhabilitan cualquier posibilidad del desarrollo de una guerra nuclear en estos momentos. Bueno, Juan Ramón, es un, en todo caso son valoraciones apocalípticas. El Pepe Mujica decía esta semana que de alguna manera el futuro de la humanidad depende de la paciencia china, Juan Ramón. Sí. Eh, bueno, no solamente la paciencia china, yo creo que también eh, el, el futuro de la humanidad depende de cómo se guía esta cultura occidental que está vinculada fundamentalmente a la guerra. ¿no? Eh, occidente no, no se puede explicar si no se explica precisamente precisamente por la construcción de escenarios de guerra, de intervenciones, de conquista, de colonización. Es decir, lo poco que tenemos en términos de conocimiento de Occidente es simplemente lo que nos ha venido desde la ilustración europea. Pero nosotros no conocemos el trasfondo de lo que ha significado la famosa ilustración europea. Yo creo que ahí eh, Sergio nos podría dar muchas lecciones acerca de lo que ha sido Occidente en los últimos siglos. Pero será en otra oportunidad, querido Sergio, que eh, podamos conversar más largamente aprovechando tu cualidad de profesor de Relaciones Internacionales y además tu eh, capacidad brillante para poder interpretar hoy día la geopolítica global. Te agradecemos muchísimo por este, tu tiempo dedicado a Coordenada Sur y ojalá esta, eh, este acercamiento nos permita tenerte permanentemente en nuestras pantallas. Un gran abrazo, felicitaciones por el libro a ti y a Jorge Elbaum y los esperamos aquí en la Ciudad de La Paz para poder presentar Junto a ustedes este libro tan lúcido que acaban de escribir. Vamos a, vamos a planificarlo, Juan Ramón. Vamos a hablar con nuestra editorial para ver cuándo podemos planificar una, una visita a La Paz. Si no podemos ir los dos, por lo menos que pueda ir Jorge, que está más cerca. Y con todo gusto hacemos una presentación en la querida Bolivia. Eh, y por, conmigo pueden contar todas las veces que ustedes lo estimen necesario. Solamente me avisan. Y yo siempre tengo plena disposición para hablar, para conversar, sobre todo con los compañeros que nos unen grandes cosas en esta América nuestra. Muchas gracias. Gracias, por... Sergio. Un abrazo. Invitaremos también a esa reunión, Juan Ramón, Sergio, a Laura Richardson, del Comando Sur, que seguro va a estar interesada en debatir con nosotros. <risa> gracias, Andrea. Un abrazo, vamos a hacer un corte un y ya regresamos. momento de despedirse y ya que hemos citado hoy al Comando Sur, al Litio y a la compañera Laura Richardson, Richardson, jefa de esa delegación militar estadounidense, te regalo, ya la hemos leído creo acá en Coordenada Sur, pero vale la pena ponerla sobre la mesa en un minutito la declaración. Dice Laura Richardson que Moscú y Pekín intentan socavar las democracias en América Latina. Y le preocupa mucho a esta generala del ejército de Estados Unidos. Muy preocupante el trabajo de Rusia Today en español y del canal Sputnik Mundo. Después de decir eso, dijo, el triángulo del litio está en esta región. Hay muchas cosas que esta región tiene para ofrecer. Parece que eso es el interés primordial del ejército de Estados Unidos. Juan Ramón, yo con esto me despido. Le mando un abrazo desde acá y el último comentario, como siempre... ...que se venga desde La Paz. Creo que te olvidaste mencionar... ...que la Generala Richardson... ...señaló que los indiesitos, los salvajes... ...del Triángulo de Litio... ...son incapaces de administrar... ...esta potencialidad energética... ...y frente a esa incapacidad... ...ofrecen sus servicios civilizatorios... ...a precio muy bajo... ¿no? para poder eh, administrar para poder desarrollar toda esta tecnología a cambio de que nos puedan ofrecer unos cuantos centavitos para llenar el plato de lentejas como ha ocurrido en los últimos 200 años recordarle Juan ramón sí sí sí dime en un, en un minuto no es este problema de la otan y de china no es no, lo que preocupa ¿No es en realidad la expansión mercantil de China? ¿No es una guerra por el comercio esta? No, es, es una guerra por el comercio, es una guerra por las rutas interoceánicas, el, eh, eh, la capacidad de producción eh, global se ha trasladado del Atlántico al Pacífico, los grandes mercados están donde están las grandes aglomeraciones humanas, pero también es una competencia financiera, es una competencia económica, pero esencialmente una competencia por lo que se puede llamar el secreto eterno de la juventud, que es la energía. Antes era el petróleo y hoy día estamos sentados sobre una montaña de litio y por lo tanto estos es explosivos Así que, eh, para nuestros queridos compañeros y compañeras les dejamos la tarea de reflexionar cuál debiera ser nuestro futuro o entregar nuestro litio a nuestros eternos eh, verdugos o ser capaces de desarrollar nuestra propia tecnología para liberarnos de la opresión imperial a la que se nos ha sometido en, las, en los dos últimos siglos. Un gran abrazo para ti. Eh, Andrés y para todos quienes nos ven y nos escuchan en Coordenada Sur a través de Avia Yala. Que disfruten las pocas horas de este fin de semana. Grande abrazo.